Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias, eh, por darme estos minutitos. Eh, bueno, de por, ya, ya les había comentado, ¿verdad? Que sí si nos vemos 10, mm, no, las 10, no, las 9, Tengo un reloj acá, estoy viendo la hora, pero sí hoy me tardé un poquito más. Muchas gracias, eh, pero, o sea, normalmente será 10 minutos después de las 9 y ya estoy yo, para que más bien ustedes sean los que vayan ingresando, ¿no? Yo los espero más bien. <ríe> Muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo les ha ido? Buenos días, profesora. Bien oh, hola, bien. buenos días, Cris. ¿Cómo estás? Bien, acá también aquí con este… es corriendo como siempre, pero ya ya es, eh, se acostumbra uno, de hecho, cuando no, eh, no, no lo haces… Eh, Después de un rato ya se extraña, ¿no? La actividad, no les voy a decir que en una o dos semanas, pues no, uno no extraña nada de eso. Pero, pues, esperando ya la Semana Santa que, que llegue, ¿no? Yo creo que así nos va a caer bien ese descanso. Yo, fíjense que yo pensaba que era ya la, la primera semana de abril, o sea, yo estaba con que la primera semana de abril, ¿no? De esta que viene a la siguiente. Porque además marzo está, está larguísimo el mes, ¿no? O sea, 31 días este, hasta la otra semana termina. Bueno, se me ha hecho interminable eh, a este marzo. Y, y, y eh, entonces yo pensé, bueno, la primera semana ya son vacaciones, ¿no? Pues no, hasta la otra. Ay, ni modo. Entonces, eh, como que, que sí, ¿no? Esperar dos semanitas eh, se me está haciendo un poquito pesado. Pero, pero bueno, pues ya. Ya, ya pasará no el tiempo. este Sí, Cali, dinos, porfa. Buenos días, maestro Hola, eh, buenos días. Disculpe, la clase sí. pasada yo no pude eh, ah. entrar y sí. quería saber, me enteré por mis compañeros que hubo un examen. Ajá, eh, sí. no Quería saber sí. si lo puedo repetir o qué puedo hacer. Sí, claro. Sí, no, no se preocupen. De hecho, hoy quedé con, eh, bueno, quedé ese mismo día que los que no pudieron hacerlo ese día, Hubo quien no podía quedarse, o X situación. Hoy, hoy ya lo programé para que abra a las 10.20 de la mañana y cierra a las 11. Entonces, eh, sí, nosotros vamos a trabajar ahorita hasta las 10.20 y eh, empieza a las 10.20 el quiz, ¿no? Los que ya lo hicieron el martes, bueno, no se preocupen. Obviamente ya no lo, lo tienen que repetir porque es nada más a un intento. Este sí es, es como... Bueno, no me gusta luego llamarles exámenes porque parece como más este serio, ¿no? En realidad es un, un test eh, más pequeño que un examen parcial porque es nada más de los tiempos gramaticales. Ese es el, el objetivo de este quiz, que es el uno y dura 30 minutos, ¿no? Ya con un tiempecito más holgado le puse 40 para que, bueno, tuvieran un poquito más, ¿no? Y es, es todo, es todo para, para hoy. Y si no, no te preocupes, ya está programado, ¿sale? Entonces, los que no lo hicieron el martes lo pueden hacer hoy y, okay. y ya. Muchas gracias. No, de qué al contrario. Sí, gracias a, a ustedes el, por el interés. Eh, y bueno, pues, pues vamos a a trabajar. Igual no sé cómo les haya ido a los que lo hicieron el martes, todavía no descargó esas calificaciones. Eh, a lo mejor y no se sentían tal vez estaban preparados. La otra opción, y si sí, mala, <ríe> sí, claro, podría ser, ¿verdad? La otra opción es que pues igual puedan repetirlo, pero todos, ¿no? En ese caso, pues tendría yo que quitar todos los intentos previos, y, y que, que lo hagan hoy también, ¿no? Como, como vean. Por mí no hay problema. Eh, es el primero, entonces sí, sí vale la pena que a lo mejor le den un poquito más de tiempo. Y es que el martes, ¿no? Estuvimos con otras otras cuestiones también, ¿verdad? Y fue un poquito este apresurado y estresante también. A, a, no se veía primero. Bueno, entonces, sí, sí podemos hacer eso. Yo en un rato les vuelvo a, a preguntar si hay alguien o varias personas, ¿no?, que deseen hacerlo. sí es calificación, Raúl, es, eh, pues son seis exámenes en total durante todo el curso y este es el, el primero. Nada más que este tiene la característica que se llama quiz, es más pequeño, es, es so, de un solo tema de tiempos gramaticales, nada más. Ya eh, yo creo que la próxima semana estaremos haciendo el, el que se llama parcial. Ese sí ya es de tres unidades o de tres temas. <risa> ok, ok. Sí, muy bien. Entonces, a, a las 10 de la mañana, ya que estén todos, ¿no? Eh, les vuelvo a preguntar y ya tomo nota de, de quien quiera, eh, pues, volverlo a hacer. ¿no? Tengo que borrar el intento previo y, y este y bueno, pues, ya lo, lo intentan, ¿no? Ok, por mí no, no hay problema, ¿sale? Y nada más que eso sí como que me lleva unos cinco minutitos porque tengo que buscar y borrar el intento. Dios, es rápido, ¿no? Pero este, para no hacerlos esperar y que siempre empecemos todos, todos como ya está programado a las 10.20. Bueno, pues no, no se desanimen. En, en realidad, miren, el hecho de que sí sean este número de exámenes o de, de test, ¿no? Son seis en total, eh, pues da la oportunidad de que pues, tal vez alguno que otro no salga con la calificación deseada. El promedio que estamos buscando de todos estos exámenes es de 7.5, o sea que ya promediando sus seis exámenes, es, eh, el 7.5 es el que tomaremos ¿no? en cuenta para pues las personas que vayan a, a hacer su examen. Eh, es porque en, en la facultad de Conta, el mínimo aprobatorio es de 7. O sea, para esta certificación se necesita siete Permítanme tantito, es que este, hay personas que quieren entrar. Ah, ya, no las veía. Bueno, eh, ahí yo no sé por qué las puse en, en el waiting room, que es como la salita de espera. ¿Por qué? Ay, luego así pasa cosas poquito raras, o yo creo que lo, le mueve uno sin querer. Bueno, entonces les decía que este, eh, ah, sí, el 7.5 es porque eh, conta, pide 7 para, para el examen de comprensión de lectura. Pues con 7 ya obtienen su, su certificado, que no da no pone calificación. ¿eh? El, el certificado no viene con calificación, nada más dice que ya está aprobado, ¿no? Este, ya está, esta certificación, ¿no? Este, obviamente. Y, y, ya es todo, pero si un 7.5 nos permite a nosotros que vayan un poquito, ¿no? Este, pues holgados, no tan, tan presionado, ¿no? Un 7, por ejemplo. Y, y ya de ese modo, eh, pues que, que, que, sea más, más fácil, ¿no? Y para la, la mayoría de los que presenten ese examen, aprobarlo. Este semestre pasado pues nos fue bien, pues, honestamente creo que no esperábamos tan buenos resultados, pero sí, eh, ahorita no me acuerdo, pero creo que eran como 30 personas, de todos los tres grupos, eh, porque son tres grupos de lectura, Son nosotros estamos en la mañana y luego son dos más en la tarde. Entonces ya los tres grupos más o menos mandaron como 30 personas, creo. Los grupos se van quedando con muy, muy poquita gente, ¿no? Y, y no porque nosotros, eh, este, bueno, somos mujeres, nosotras saquemos o, o, o, o, o demos de baja, no, en realidad es porque los alumnos, ¿no? Se van, se van yendo, se van. Y más o menos eran como 10 alumnos por grupo, más o menos. Y, y creo que nada más fueron seis los que no aprobaron. Eh, y, y bueno, también hay que ver, ¿no? Tal vez esa no aprobación pudo haber estado muy cerca. Eh, digo, son varios factores que, que no, nos, no nos permiten saberlos. O sea, no nos dan a nosotros puntajes. Eh, para ustedes igualmente, ¿no? Nada más les llega su... O pueden checar que, que aprobaron o, o que no. Eh, entonces, son varios factores ¿no? que intervienen ahí, pero sí nos fue, nos fue bien. Eh, digo, porque una aprobación del 100%, claro que sería lo ideal, pero pues pasa que, que, que no, no, es, es raro, es muy raro. ¿no? Este, okay, tengo varios, varias preguntitas, ¿no? Empiezo por, por acá. Eh, Sí, los que ya hicieron el, el quiz 1 el martes, Carla, ya no lo tienen que volver a hacer si no quieren. Y si quieren, a las 10 de la mañana les pregunto de nuevo a todos, ¿no? seguramente todavía van a entrar más compañeros, les pregunto y si lo quieren repetir, ¿no? eh, tomo nota de quiénes y les borro el intento a estas personas que lo quieran repetir, no a todo el grupo, no, nada más de quien lo quiera repetir. Tengo que borrar el intento del martes porque es nada más un intento. Entonces, si no lo borro, no les deja repetirlo. Pero si están bien con, con lo que hicieron el martes, ¿no? Ya, no lo, ya no lo repitan. No No, no se trata de eso. Eh, 45, bueno. Ok, tiene 40 minutos el, el, par, el parcial, ¿no? El quiz. Eh, tenía 30, y le puse 40. Eh, ok, para, para solicitar el examen, sí, claro, pero ya no con el grupo. Eh, al final de, de, del curso, más o menos, yo creo que por junio, eh, aún no tenemos la fecha ya de, de la eh, certificación, porque casi siempre ya nos la dan cerca del, eh, de, de, pues de que terminemos el curso ¿no? y ya acercándose mucho la fecha de de certificación, eh, eh, la, la, pues, la tramita la coordinación de inglés de la facultad. Eh, entonces nos pedirán para junio la lista ¿no? con los candidatos, ya ahí se mandan los promedios de los exámenes y, y quién ¿no? este, se cree que pueda aprobar el examen. Pero si no están en esa lista, sí pueden solicitar el examen en cualquier momento, pero ya no con el grupo. Eh, eso es, eh, esa es la, la situación, ¿sí? Porque finalmente, pues como, es como hacernos responsables, ¿no? De, del grupo, entonces los que van, pues van de parte de, de nosotros y a los que les, les sugerimos, porque esa es la idea, si no llegan al 7-5, pues es ver el caso y sugerirles tal vez que hagan otro intento o que en el siguiente curso eh, ingresen a partir de la mitad, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ahí sí ya ya depende también, ¿no? De la situación, ¿sí? De cada uno. Pero en contra, cada, creo que son cada jueves, no sé si ahorita, a las, cada semana hay exámenes de certificación para público en general, ¿sí? Lo, lo piden. Yo creo que siguen con exámenes en línea. El de nosotros es en línea o va a ser en línea. Entonces, ya nos darán la fecha, eh, la hora eh, eh, y, bueno, la liga, ¿no? Les van a mandar personalmente la liga a cada uno de los, de los alumnos que, están, que son los candidatos de cada grupo. Sí, es una liga que, pues, bueno, la cuidan bastante, ¿no? Casi una hora antes del examen se las están mandando o muy cerquita ya del examen. Eh, ¿Y qué más? Eh, pues, bueno, esas son las características. Entonces, sí, sí, aquí el objetivo es que, pues, pues claro que nosotros mandemos el mayor número de alumnos, ¿no? Eh, pero si hay quien no llega al 7-5, es por su bien, o sea, no, no es que no queramos que, que hicieran el intento. Lo que pasa es que si va alguien como candidato y lleva un 6 de promedio, por ejemplo, es muy probable que no alcance a pasar el examen. Igual podría haber ahí un, una, este, una excepción, ¿no? Pero es muy raro. Lo más seguro es que no alcance a pasar el examen, entonces, eh, pues, ese, se está como eliminando, ¿no? Una oportunidad en cuenta les dan tres oportunidades de hacer este examen. Eh, entonces, bueno, pues para qué desperdiciarla, ¿no? Mejora la se, más seguro si ya llevan un promedio de 7, 5, de 8. Bueno, pues entonces ya, por ejemplo, si ahí no se aprobó, bueno, ya estás muy cerquita de aprobarlo, ¿no? Entonces, sí, se vuelve a solicitar de inmediato, ¿no? ¿no? Tampoco se les recomienda que se esperen demasiado, pero hay quien desee, por ejemplo, repetir el curso o, o repetir la mitad del curso, bueno, pues. Igual, ¿no? Se vuelve a inscribir y vuelve a ir como candidato de la, de la facultad. Eh, y quienes no, pues sí pueden solicitar su examen libremente, pero sí ya no van como, como parte de, de ciencias. No, el examen, eh, Sergio, se supone que va a ser en línea. Y todos han sido, desde que estamos en pandemia, han sido en línea. Tiene sus pros y sus contras, ¿eh? ¿eh? Híjole, no sé qué decirles si sería mejor en, en, en presencial. Es más cómodo, creo yo, en presencial porque eh, les, les habilitan un salón, es una sala de computadoras. Antes era en papel, ¿no? Ya las últimas ocasiones que fue en presencial ya les habilitaban la computadora que tienen, ¿no? En la sala de cómputo de ahí del, de la, del centro de idiomas. Y ahí lo hacían, ¿no? El, el, el examen. Sí es más cómodo porque cuando ha sido en línea, aquí lo que les pide eh, este, es que tengan micrófono y, y cámara eh, encendidos. Lo, lo de la cámara, pues, claro, a fuerza, no hay de otra, ¿no? Pero el micrófono es el que los distrae mucho. Eh, sin querer, pues, va a haber ruidos que obviamente nadie, ¿no? Está esperando que se oigan, pero pues si pasa el vendedor por la calle, la basura, etcétera, todo eso lo escuchan los alumnos de la persona que sea, ¿no? O sea, todo se oye de todos. Entonces, por eso es que luego les ha llegado a ser un poco incómodo esa parte, ¿no? Y ahí sí, pues, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacer, no? Lo que se recomienda es que busquen su espacio, ojalá lo más alejado posible de, sí, ventanas o donde, la calle sobre todo, pero no es posible, ¿no? Este, es difícil. Entonces, bueno, por ese lado es incómodo y el presencial, pues claro que ahí no batallarían con eso. Yo creo que va a depender, miren, sí es muy probable que sí se pueda dar presencial, ¿no? Este, pero, pero pues ya eh, nos, nos avisarán el examen, eh, como es por el, para el grupo, ¿no? Eh, todos o van presencial o to, irían presencial o todos en línea. O sea, no son unos y otros. Eh, porque van como grupo de, de aquí de la facultad. Ya el que vaya y pida su examen por su cuenta, pues, sí, supongo que le darán la, la opción. Yo creo que en conta ya están yendo alumnos, ¿no? Este, de manera presencial a, a, a, a sus materias. Eh, normalmente es una de las facultades que, pues sí, son más es, como... Pues bueno, eh, igual que derecho, igual que economía, ¿no? Pues lo importante para ellos pues, ha sido no perder, ¿no? Este, el, el, el trabajo, ¿no? Este, presencial. Acá en la facultad de nosotros, pues bueno, nos han, creo yo, sí, y hay que reconocerlo porque finalmente están dando opciones, no sé bien si sí para todos, pero. Eh, de que el alumno escoja no materia que inscriba que sea presencial o en línea eh, no sé si cada materia que les den aquí en la facultad tenga las dos opciones pero pues bueno eh, para lo de inglés sí nos han permitido trabajo en línea completamente sin, sin ningún este, problema ni, ni sorpresa más adelante entonces yo creo que la facultad de nosotros no se sí ha tratado de pues sí de cuidarnos a todos, ¿no? Es, es cuidar a los alumnos, profes, todos, a todo el mundo. Eh, es diferente, les digo, en estas facultades, pero bueno, entonces tiene pros y contras. Hay que verle la lado bueno a cada uno. Eh, si no, no, en el, el, el línea no es así lo máximo, porque les comento esto, ¿no? Que como deben de tener el micrófono abierto, sí llega a ser incómodo para personas que, no pueden evitar ciertos ruidos, ¿no? Está, está bien difícil eso. Y, y, este, y bueno, y cuando es allá el examen, pues te olvidas de eso, ¿no? Esa situación, pues ya, ya no existe. Y claro que si van, pues obviamente será con cubrebocas. Yo no creo que de aquí a, a junio cambie la situación, ¿no? Eh, la verdad es que así como, como se ve que ahorita ya la gente no se está cuidando y, nuevamente no vienen vacaciones este puente que pasó no luego vienen vacaciones eh, digo no, no me pues sí no no me caracterizo por ser optimista pero pues tampoco tan pesimista pero creo que la realidad es que yo creo que sí va a haber un repunte también acá no ya está en Europa entonces ya ven que de Europa luego a Estados Unidos no y ya acá también nos toca en fin, pues a ver cómo nos va. Y, eh, y bueno, pues ya lo sabremos en, más adelante. No hasta el final, no se preocupen. Yo creo que eso sí nos avisa antes la coordinación. Porque les digo, este, sí, sí tramitan la fecha del examen con, con tiempo, ¿no? Y ya, este, ahorita todavía no, pero en un mes tal vez ya, ya se puede estar preguntando sobre si será en línea o presencial. Y bueno... Pues, eh, pues ya me voy a, a compartirles eh, la pantalla, ¿no? Para seguir lo que estábamos trabajando en la, la sesión pasada. Bueno, cualquier duda, de, lo que sea, ¿eh? Del examen o, eh, no sé, de nuestro curso, pónganla en el, en el chat. Aunque esté compartiendo pantalla, sí, sí veo el chat. O sea, puedo asomarme y ya, eh, ¿no? Les puedo ir contestando sus dudas, eh. Yo creo que siempre, siempre habrá. Eh, sobre todo es, es inquietante, ¿no? Por la situación en la que estamos, que, que no sabemos. Es, es, eh, eso es como lo más complejo, ¿no? De, de híjole, pues de, de, de sobrepasar, porque finalmente, ¿no? Es, es como ser tolerante a, a estas, eh, parece sube y baja, ¿no? Que estamos aparentemente ya bien, pero pues, la, el contagio no se ha acabado, ¿no? Es más, creo que eh, creo que hay una nueva variante, ¿no? O es, no habían encontrado no sé que era la posible, ¿no? Que podría dar el repunte eh, No me he enterado de más, ahorita no he buscado más, pero está está preocupante, ¿no? O sea, por un lado eh, aquí en las escaso. bueno, ya sabemos que pues, bueno, honestamente al gobierno, pues, no, no, y menos al de la Ciudad de México, que obviamente quiere reactivar la economía y tener a la gente contenta. Entonces, por eso ya todos en verde, ya todo el mundo a todos lados. Y, pero, pero el cubrebocas debería ser obligatorio, ¿no? En situaciones donde hay mucha gente, donde no hay espacios. Este festival que fue la semana pasada, ay, yo les decía que, que Nada más de ver las imágenes ya me sentía yo, este, eh, ay no sé, como pues con miedo, ¿no? Todos pegaditos y cantando, gritando y nadie, nadie traía un cubrebocas. Bueno, a mí sí, nada más de verlo, ¿no? Me, me preocupa. Y es gente que va a su casa, ¿no? Y contagia posiblemente a su familia que nada tuvo que ver en el concierto, ¿no? en ese festival, y luego esa familia, ¿no? Pues a otros, y así, ¿no? Así, así es como se dan, ¿verdad? Los, los casos. Entonces, bueno, pues, ojalá que para junio, o cuando ya nos toque nuestro examen, todo esté, pues, más definido, como sea, tiene que estar definido, ¿no? Esa es la situación. aunque okay, todo en línea o ya presencial, pero, pues, que sepan ustedes. Yo les averiguo, a ver si ya para... En unas semanas ya podemos saber eso, ¿no? Porque sí, pues cuenta tiene que establecer algo, ¿no? O sea, no puede trabajar eh, como vaya pasando, ¿no? La situación, no creo. Normalmente no lo hacen así. O sea, ya establecen que es en línea o, o el examen, pues presencial, ¿no? Como va la, la, la situación hasta ahorita. Y bueno, pues, pues vamos a, a trabajar un rato sale les voy a compartir pantalla. Voy a quitar mi cámara un ratito. Y les comparto. ¿no? Estábamos con los modificadores del, del sustantivo. De hecho, era, eh, bueno, estábamos viendo, ¿no? Unas características. ¿Dónde está? Ah, ok, ya la vi. Y ahorita pues nos vamos a hacer las, las actividades. Y ya. Era esto, ¿verdad?, que estábamos estudiando, ¿no?, las características, pues, más eh, elementales de los, de los adjetivos. Eh, decíamos que los adjetivos no tienen género, no tienen eh, número, pueden ser singular o plural y la palabra no va a cambiar, no se pluraliza, no le ponemos S a los adjetivos, eh, de hecho, si nosotros encontramos palabras que llevan terminación de S, ya podemos saber de inmediato que es un sustantivo. Y aquí sobre todo vimos un poco so sobre este, la cuestión de que según la posición, la posición de la palabra eh, puede cambiar su función. Supongamos que, miren, por ejemplo acá, eh, sí, me voy a ir a este ejemplo, ¿no? Dice, a ver, permítanme ¿dónde? Ah, sí, nos habíamos quedado por acá. Bueno, aquí está, miren. Dice, un sustantivo, un participio o una terminación ING pueden funcionar como adjetivos, sí. O sea, todas estas pueden eh, ser un, un adjetivo. Bueno, el primer caso es el sustantivo, ¿no? ¿Cuándo va a dejar de ser una palabra sustantivo y se convierte en adjetivo? es simplemente por su posición, la posición que lleva en, en la idea, en la oración. Eh, si nosotros encontramos que una palabra que conocemos como, como sustantivo ¿no? va antes de otra palabra, ¿sí? que sí está funcionando del sustantivo de la oración, entonces esa que era eh, aparentemente el sustantivo ya deja de serlo y se convierte en adjetivo. Eh, las oraciones solamente tienen un sustantivo principal, nada más es el que va previo al verbo, ¿sí? Eh, o es eh, aquella cosa o sujeto, claro, ¿sí? Que, que va a conjugar ese, ese verbo. Entonces, nada más hay uno. Todo lo que tenga antes ese sustantivo son, entonces, adjetivos. Aunque yo lo busque en el diccionario y el diccionario me diga, ah, esta palabra es adjetivo, yo ya sé que en la oración me está funcionando de, este, de adjetivo, o sea, deja de ser sustantivo. Aquí está un ejemplo, ¿no? Miren, este que dice actuarial eh, science, se refiere a, a la ciencia no de, de, de actuaría, entonces el, el sustantivo, ¿no?, que es actuarial, bueno, pues eh, que lo conoceríamos como, ¿no? de actuaría, y ay, porque dice, ah, ok, language, también es el sustantivo lengua. O sea, estas dos, sí, perdón, estas dos palabras, ¿no? de, de eh, actuarial y igual que eh, actuaría como language, las dos son un sustantivo, nada más que si ya van dentro de una oración con una posición ya diferente, entonces, aquí en esta oración que dice de actuarial science, students, Ok, fíjense, aquí los estudiantes son mi sustantivo principal. Como sé, está antes del verbo, ¿sí? El verbo aquí está, que es el de past. Quiere decir que students es mi sustantivo y también es el objeto de la oración. Bueno, todo lo que tiene previo students es adjetivo o son sus adjetivos. ¿Qué tipo de estudiantes? Ah, ok, de la ciencia de actuaría, ¿no? O oh, bueno, pues para ser más, más, este, más prácticos, ¿no? De, de actuaría, si se quiere nada más hacerlo así. Entonces, eh, aquí está, ¿no? Los estudiantes de actuaría pasaron el examen de lengua. Ah, ok. Así ah, porque viene también lo del language. Miren, aquí la palabra language y luego viene test. Eh, también ahí tenemos un sustantivo con un adjetivo. Ahora, ¿cuál es el sustantivo principal de esta segunda frase en la oración? Test, ¿sí? Es la última palabra de la cadenita. Y tiene previa otra, que es la de language. Ok, si yo busco en el diccionario language, me va a decir es sustantivo, ¿no? Y pues ya sabemos que es lengua. Se parece además mucho a español. Sin embargo, en, en esta frase ya está funcionando de adjetivo de test. ¿De qué tipo es este test, este examen de lengua? Entonces, es así como tan simple, ¿no? Que, que los sustantivos dejan de serlo, ¿sí? Eh, para convertirse en adjetivos del sustantivo principal. Eh, igualmente en español, ¿no? Yo creo que esta regla es, este, aplica en, en, en, estos, en ambos idiomas. Nosotros también, ¿no? Convertimos a sustantivos, a adjetivos... Y es que el adjetivo es toda palabra que le dé características o cualidades a un sustantivo, así nada más. Entonces, no todos los adjetivos llevan una terminación en específico, ¿no? Como nos dicen aquí, pueden ser sustantivos que ya conocemos, pueden ser participios, o sea, esos verbos que se conjugan en participio y que llevan en español ado, idotoso, ocho. Sí, eh, este, también pueden ser adjetivos, y bueno, también la, la terminación ING, ¿no? este, también esa función. Entonces dice aquí, lo importante es notar ¿no? que el significado de una palabra puede cambiar debido a su posición, sí, claro. Y entonces es por eso que se dice que si la, el orden si a, altera aquí el producto, porque si yo no lo leo correctamente, estoy leyendo otra cosa, miren, como en este ejemplo, Aquí aquí tenemos dos palabras también, que las buscamos en un diccionario y nos dice que son sustantivos eh, ambas, ¿no? Market, que es mercado, sustantivo. Igual que town, que es un sustantivo que significa pueblo. Bueno, en la opción A dice que eh, los turistas visitaron, ¿sí? The tourists visited, los turistas visitaron a market town. Aquí es donde tengo un sustantivo con adjetivo, o sea, town. Es la última palabra, es el sustantivo. Ok, lo que tiene previo es su adjetivo. Aquí me están diciendo qué tipo de ciudad es, o de pueblo, más bien, qué tipo de pueblo sería este, pues el que tiene un mercado o, un, o, o pueblo mercantil, ¿no? Nosotros en español, de hecho, sí modificamos a los sustantivos en, en ocasiones y les damos terminación de adjetivo. Como tenemos tanto vocabulario, la verdad es que creo que, que nos sobra. Entonces, eh, hay, hay muchas palabras, ¿no? Que al modificarlas, sí les damos ese tono de adjetivo. Entonces, pasa con mercantil, ¿no? Y bueno, entonces, por eso es que ellos visitaron un pueblo, que eso es town, ¿de qué tipo es? Mercantil. Entonces, market es el adjetivo de town. Pero en la opción B viene la posición diferente, al revés. Dice, los turistas visitaron, ahora dice, the town market, que de hecho es como la más, um, como la opción más lógica, ¿no? De pensar, the town market, ah, ok, entonces, ellos visitaron, ¿qué voy a leer primero? El sustantivo, o sea, que es market, ese es mi sustantivo, es la última palabra. Ah, recordemos que tomo al, al, al artículo siempre con el sustantivo. Puede ser artículo d o a, an, bueno, en este caso es el mercado, de qué tipo es ese mercado, ¿no? Qué característica tiene, y entonces ya me voy para atrás para leer al adjetivo. Entonces, es el mercado del pueblo, ¿sí? eh, Qué diferente es decir, ¿no? Un, un pueblo mercantil, o sea, que es mercantil ese pueblo, este, a describir, ¿no?, que el mercado le pertenece al pueblo. Entonces, ahí sí estamos cambiando el significado, ¿no?, si, si lo leo incorrectamente. Por eso la forma más segura es leer al, al sustantivo primero, o sea, es, es como la más segura. Ya después uno como que va viendo bloques de palabras y, y ya la lectura es más rápida, ¿no?, pero si al inicio cuesta... Entonces, siempre identificar cuál es el sustantivo, ¿no? Primero. A ese a, es al que voy a leer primero. Y claro, en español me refiero. Y claro que voy a tomar, ¿sí? El, el artículo junto con él. O sea, aquí, por ejemplo, es a, ¿no? A market town. Ah, ok, tomo entonces a y luego a, a sustantivo town. Es un, ¿verdad? Y luego pueblo. Y luego para atrás es cuando me voy a leer al adjetivo. Sí, me, me voy para atrás y leo. En este caso, el adjetivo es, es uno nada más, pero hay frases, hay oraciones en donde podemos encontrar dos, tres adjetivos de un solo sustantivo. De ahí la importancia, ¿no? De leerlos bien. Eh, y bueno, pero este es el inicio, pues, y es como la, la forma, les digo, más segura eh, de leer frases que llevan varios adjetivos. Y aquí un ejemplo más, ¿no? Dice psychology, es el sustantivo psicología, igual que student. O sea, ambas palabras son sustantivos, pero, ¿no? Tienen diferente posición en las oraciones y ya se convierten o tienen otra función. Aquí en la letra A dice de psychology, is student. O sea, quiero, voy a, voy a leerlo correctamente en español, sería él. Artículo, ¿no? Tomo al sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo aquí principal? Pues es la palabra previa al verbo. O sea, cuando va antes de un verbo, o sea, la, la palabra que va antes del verbo, en ese caso es mi sustantivo principal. Lo leo junto con el artículo. El estudiante, y luego para atrás, ¿no? Le, le doy esa característica o ese adjetivo. En este caso, que es eh, psychology, ¿no? O sea, ¿qué característica tiene ese estudiante? Pues que es de psicología. Entonces, aquí psychology toma la función de, eh, de ser adjetivo por el hecho de estar antes de un sustantivo, ¿sí? En este caso, student, ¿no? El estudiante de psicología pasó el examen, eso es lo que dice, y bueno, ahí lo tienen abajo, ¿no? En español. Pero en la letra B, ¿No? aquí ya el orden es diferente dice student psychology y fíjense cómo aquí ya no lleva en inglés un artículo eh, normalmente en inglés cuando se generaliza algún tipo de, de, de persona por ejemplo de cosa de, de lugar no estás hablando como que todos todos eh, eh, los estudian bueno en este caso no todos los de ese tipo no se le pone artículo de. Lo que hace el artículo de es, es ser muy específico. O sea, estás hablando de alguien en particular o algo en particular. Pero cuando una frase en inglés no lleva artículo, quiere decir que se está generalizando. Aquí, aquí está generalizando ¿no? la psicología del estudiante. Y fíjense que además, o sea, eh, en este caso, ¿no? Como que ese tema ¿no? de, de, de todos los estudiantes, pues es como una manera de verlo ¿no? de ese, eh, desde ese punto de vista. Por eso es que no lleva el artículo D, porque estoy generalizando. ¿no? A todos les, les pertenece, a todos los estudiantes ¿no? tienen cierta psicología, a eso se refiere. Entonces, eh, pero en español se lo ponemos sin problema. El chiste es no pensar que no lo lleve. Y que estoy traduciendo mal si lo pongo, ¿no? Ya en español, como ven aquí, dice la psicología de los estudiantes. Es más, fíjense, como student, que está en singular en inglés. ¿Por qué? Bueno, si, si, tomo, si tomo a mi sustantivo primero, ¿sí? Eh, es, es lo de psicología, ¿no? Este es eh, mi sustantivo. ¿Por qué? Pues está antes... Aquí ya las preposiciones rompen las oraciones, o sea, rompen la idea, ya, ya no se continúa ese sustantivo con adjetivos, es during, durante, ¿no? O sea, ya sigue un complemento después de esa preposición, por eso puedo entender que psicología es mi sustantivo principal. Entonces me voy después para atrás, para leer, ¿sí? A su adjetivo, en este caso su adjetivo sería... El estudiante, entonces, queda con, en español le voy a poner artículo a, a psicología, aunque no lo tenga aquí, me lo imagino, ¿sí? La psicología, ese es mi sustantivo, me voy para atrás. ¿De, de qué tipo es esa psicología? ¿A quién le pertenece al estudiante? Pero entiéndase que en inglés no lleva s, porque se está convirtiendo en un adjetivo y decíamos, los adjetivos en inglés no se pluralizan, pero en español sí los pluralizamos, y más cuando hablamos de una generalidad, ¿no? Entonces, por eso es que dice la traducción, la psicología de los estudiantes, o sea, como si hablara de todos los estudiantes, sin especificar de qué, de qué institución, de qué grado, nada, nada. Por eso es que en inglés no lleva artículo. En español, sí. La psicología de los estudiantes durante los exámenes es objeto de investigación. Entonces, aquí qué diferente, ¿no? Eh, estamos eh, entendiendo cada oración de acuerdo a la posición que lleva el, el adjetivo y el sustantivo. Entonces, si, este, este, estaría, si, si no lo leo con cuidado... Miren, les digo, ya más adelante uno va viendo bloques, ¿no? Y te acostumbras a los bloques y la traducción es más automática, ¿sí? De, hay, hay siempre como bloques muy característicos, ¿no? Hay sustantivos que siempre llevan como que el acompañamiento de ciertos adjetivos y, y sí, con el tiempo se aprenden, ¿no? Y los reconoces. Pero cuando causa algo extrañeza, por ejemplo, esta, ¿no? La B, Student Psychology, Vale mucho la pena detenerse unos segundos, no eh, tomar al, al sustantivo primero. Ese es lo primero que debemos identificar, al sustantivo, porque de ahí voy a empezar a leer en español. Entonces, tomo el sustantivo, claro, si hubiera en inglés un artículo de, o a, o an, también lo tomo junto con el sustantivo, y para atrás, uno a uno, si tuviera más de un adjetivo voy leyendo en español a sus adjetivos. Esa es la forma segura ¿no? eh, al inicio, pues, si, si todavía no se domina esta parte. Bueno, eh, ok, ya, ya, ya está esto. Y aquí, aquí este ejemplo se refiere a los participios. Recordarán que cuando, pues sí, se ven los tiempos gramaticales, también se estudia que hay una conjugación que se llama participio o presente participio. Bueno, pues esa conjugación, ¿sí? O sea, de ahí vienen estas palabras que se convierten en adjetivos. Eh, van antes de un sustantivo. Entonces, es el adjetivo de ese sustantivo. Por eso es que, miren, written, que sería el participio de write, de escribir. ¿Qué llevan en español los participios? Ado, ido, toso, ocho. Entonces, written sería escrito, ¿no? En español. Printed, sí, que igualmente es un participio. Este es de un verbo regular, que es imprimir, ¿no? Print, que en español igual, do, ido, toso, ocho, ¿no? Impreso. Es lo correcto, ¿verdad? ¿eh? Ah, bueno, ahí está, ahí está ¿no? <ríe> Cómo luego hay palabras difíciles en español, ¿no? Este, podríamos pensar otra terminación como la más lógica pero pues no hay en español no estas palabras difíciles entonces que, que hasta a nosotros nos cuesta trabajo ¿no? imaginemos a alguien que está aprendiendo español pues mucho más pero bueno, entonces en inglés pues no hay pierde ¿sí? eh, van antes del sustantivo aquí es el sustantivo es el reporte ¿no? el reporte de qué tipo escrito ¿Verdad? Ahí está, muy sencillo, ¿no? El documento, igual, ¿de qué tipo? Impreso. Entonces, eh, son fáciles de reconocer. Si, si yo me sé el origen o el verbo de dónde vienen, pues ya cuando veo la terminación, aunque no me lo sepa o no la recuerde, yo sé o puedo saber que es participio. ¿Qué hago en español? Hado, ido, toso, ocho. Vienen de verbos, o sea, por eso es que se llaman participios. Vienen de verbos, de la conjugación presente, participio. Y, y por último, hay una terminación muy común de adjetivos, la ing. Uh, cuando vimos los tiempos continuos, mencionamos que no, eh, no toda terminación ing es andoendo. De entrada, luego eso es un poquito este, complicado a veces de quitarse porque, no sé, creo que siempre uno aprende o nos enseñan. I ING equivale a ando, endo en español. Sí, pero no siempre, ¿no? Solamente lo traduzco ing, ando, endo, cuando antes tengo tu vi, bi, tu bien presente o tu bien pasado. O sea, quiere decir que es un presente continuo o pasado continuo. Yo estoy estudiando él está trabajando, o yo estaba estudiando, ¿sí? Ahí sí es el andoendo, el, el tiempo continuo. Sin embargo, cuando la ing puede estar antes de otro, que es un sustantivo, se va a convertir en su eh, adjetivo. Nada más que, miren, aquí lo que, lo que vamos a ver es cómo la terminación ing entonces, puede tener tres funciones. Dice, la ING puede ser un adjetivo, puede ser también un sustantivo o parte del verbo. Ahorita lo que les decía, ese ando, endo, aquí lo voy a poner entre paréntesis, ahí sí es cuando la... Ah, no, pues es este... Lo iba a escribir, pero este es un PDF. Bueno, aquí lo, lo pongo en la pantalla. este Cuando es parte del verbo, Ah, bueno, ahí sí se traduce como ando, endo, esta terminación, ¿no? Que es lo más, eh, como que lo más eh, rápido que, que ¿no? uno recuerda. Pero cuando la ing puede estar funcionando de sustantivo o de adjetivo, pues no le vamos a poner a ando, endo, ¿cómo saberlo? Bueno, miren, aquí en la opción A, en la A como B como en la C, nos están eh, dando la misma palabra, investing, y en cada oración lleva una posición diferente. Entonces, en cada oración está funcionando de o sustantivo o adjetivo o de verbo. En la a letra A dice, investing is a risky business. Ok, y aquí ya nos marca, ¿no? A esta palabra es sustantivo. Bueno, pero ¿Por qué? Eh, esta ING y de entrada también mucho pasa en, en las oraciones en inglés que cuando cuando comienza esa oración con una palabra que lleva ING y no le sigue más que un verbo, eh, no le sigue otra palabra que pueda ser un sustantivo, ¿no? entonces de inmediato yo ya sé que esta es el sustantivo. Eh, les digo, es, es muy común que las oraciones en inglés, ¿no? Eh, cuando comienzan con el sustantivo, ese, ese lleva terminación ING. Entonces, investing se está refiriendo al sustantivo inversión o al invertir. Cualquiera de las dos, eh, este, uh, para nosotros, no sé, creo que suena muy, muy práctico